Y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro. Encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Straight Up Spy. Para el primer contrato vamos a utilizar armas moradas. Y estas van a ser 6 armas de la caja Fracture en Field Tested y 4 armas de la caja Broken Fang en Field Tested. El valor del contrato será de alrededor de $5.20. Y las probabilidades de Profit serán superiores al 70% La verdad que este contrato está muy bueno Hay altas probabilidades de ganar y las armas que pueden salir son muy lindas Les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal Para el segundo contrato vamos a necesitar armas moradas y también de la caja Fractura Estas van a ser todas en Field Tested Y el valor de este contrato va a ser de alrededor de con 60. La verdad que este contrato es súper seguro ya que tendremos un 100% de sacar profit con cualquiera de las armas que salga Esta podría ser una oportunidad de farmear skins Y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like Aquí tenemos otro contrato para spamear para este vamos a necesitar armas azules con Star Trek de la caja Danger Zone Todas en Field Tested El valor de este contrato será de alrededor de $1.80 Y las probabilidades de ganar serán casi casi de un 80% Siendo un 60% seguro de ganar y un 20% de casi quedarnos igual Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les haya servido